con una taza de café en mano les damos la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de Un Café con la Biblioteca. Les recuerdo que esta es una iniciativa desarrollada desde la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco desde el año 2013 de forma presencial y hoy en día lo hacemos de forma virtual. Mi nombre es Patricia Vargas, yo trabajo en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco en el área de referencia y esta tarde me acompaña Senia Olmos. ¿Qué tal Senia? ¿Cómo está? Hola Patricia, muy bien. ¿Y usted? Gusto de verla y saludarla aquí con este cafecito también en esta linda tarde. Y me encuentro muy contenta de compartir este rato con usted y con toda la audiencia que se conecta de manera virtual. Yo también soy referencista en la Biblioteca Luis metro Tinoco y espero que toda la información que compartamos en este cafecito sea de mucho provecho para todos y todas. Desde este momento los invito a que hagan sus preguntas por medio de comentarios en esta transmisión y al final les estaremos respondiendo sus inquietudes. En la primera sesión tratamos el tema criterios para evaluar las fuentes de información. En la edición anterior compartimos el tema, cómo elaborar estrategias de búsqueda. Para quienes no nos hayan podido acompañar en esos momentos, pueden, los invitamos más bien a verlas en las publicaciones del miércoles 30 de septiembre y el miércoles 7 de octubre, respectivamente. Gracias, Senya. Bueno, para dar inicio a esta nueva transmisión de un café con la biblioteca, les queremos eh, indicar que el tema que vamos a abordar en esta, en esta tarde es Tips para buscar materiales específicos en bases de datos. Para iniciar, voy a, eh, a compartirles lo que es el concepto de bases de datos. Una base de datos es una, una base de datos electrónica, es una colección de información estructurada y organizada que se trata automáticamente para ser recuperada de manera rápida y pertinente. Esto eh, lo pueden ubicar en el libro de Marta Somoza, que está disponible en eh, la base de datos, el libro desde la página, eh, desde el sitio web del Sistema de Bibliotecas, en el enlace de bases de datos. Este libro se llama Búsqueda y Recuperación de Información en Bases de Datos eh, de Bibliografía Científica. Además, Quisiera eh, indicarles que en una base de datos yo puedo ubicar o encontrar propiamente datos, datos propiamente dichos, que constituyen la información que se, que se estructura en torno a un registro. Lo que estamos tratando de acercarnos es a, eh, a comprender que en una base de datos voy a encontrar desmenuzado lo que es eh, la información de algún tipo de material. Puede ser el autor, el título, el título de un artículo, de una revista. Todo esto está desmenuzado de una manera eh, estructurada que nos permite acercarnos a ese recurso de información y extraerla aquella información que requiero. También las bases de datos me ofrecen índices. Los índices nos permiten recuperar la información de manera rápida y pertinente. Son fundamentales para reducir el tiempo de respuesta de las consultas que yo realice al eh, abordar o al interrogar un recurso de información como las bases de datos electrónicas de las cuales vamos a trabajar y hablar el día de hoy. Por otro lado, en eh, pantalla tenemos dos tipos de eh, una clasificación, una tipología eh, relacionada a lo que son bases de datos documentales, que es un poco las que vamos eh, a trabajar esta tarde. Tenemos eh, dos clasificaciones, las referenciales y las factuales. Dentro de las bases de datos documentales referenciales, tenemos las que son bibliográficas, los directorios. También en las factuales, por otro lado, tenemos lo que se llaman de texto completo, otras me ofrecen, eh, son numéricas, otras son de multimedia, otras son textual y numérica. La autora Marta Somoza nos plantea que aunque esta es una tipología clásica, todavía la tenemos vigente como para acercarnos a esta conceptualización que es importante antes de, de lo que es ya la consulta y la extracción de información en uno de estos recursos de información. Ciertos cambios recientes eso sí, obligan a introducir algunas puntualizaciones en esta eh, tipología clásica. Existen muchas bases de datos que al igual que las bases de datos tradicionales incorporan los registros bibliográficos, pero emp empiezan a proporcionar, nos dice la autora, el texto completo, que lo vamos a ver clarísimo a lo largo de la, de la transmisión del día de hoy. Y el enlace con los editores, estos casos constituyen una combinación de las dos principales tipologías que se han mencionado, las bases de datos bibliográficas y las textuales, que es un poco lo que tenemos, a lo que tenemos acceso hoy en día en estos recursos de información en los cuales vamos a trabajar, eh, como les decía, en esta nueva transmisión. Cuando abordamos una base de datos de texto completo o contexto completo, es muy importante eh, definir o lograr establecer los siguientes aspectos. Debemos poder eh, establecer qué tipo de documentos, qué tipo de publicaciones me ofrece este recurso para abordarlo de forma adecuada. La cobertura temática también. Debemos establecer que si es una base de datos especializada en un área, si es multidisciplinaria, cuál es la cobertura de la base que estoy eh, consultando, los tipos de búsqueda que me ofrecen, los campos de búsqueda también, los filtros que voy a poder aplicar, que lo vamos a ver eh, a lo largo de los ejemplos que vamos a ir des desarrollando. Los, eh, les decía los filtros y el orden de los resultados ¿Qué me ofrece ese recurso de información? ¿En qué orden me los ofrece? Esto nos permitirá obtener mejor provecho o sacar mejor provecho del recurso que estoy consultando en ese momento. De seguido, vamos a eh, compartirles y trabajar sobre esos tipos de documentos que podría encontrar en las bases de datos. Hay artículos, diferentes tipos de artículos. Cuando yo consulto una base de datos, un recurso de información, obtengo materiales diferentes. Pueden ser artículos de investigación, artículos de revisión, pueden ser también tesis, pueden ser manuales, patentes, diccionarios, enciclopedias, videos, libros todos esos eh, conjuntos de, de, de materiales me ofrecen en unas más, en unas menos, debo establecer ese detalle para que mi consulta, ¿ya? de establecer mi estrategia de búsqueda lo más clara posible y a la vez conociendo los elementos que les he, veni que le, les he venido mencionando, entonces puedo hacer un abordaje más adecuado de la base de datos. Ya, si conozco la temática, la tipología documental, la, la, los tipos de búsqueda, eso, la estructura de la base en sí, eso me va a facilitar muchísimo el, el éxito a la hora de consultar y extraer información. De los tipos de documentos que les eh, acabo de comentar, me gustaría eh, ahondar en, en unos dos o tres hay, eh, eh, es muy importante porque hay dos tipos de artículos, por ejemplo, eh, estamos viendo en pantalla que hay artículos de investigación y de revisión. Tener claro qué voy a obtener con cada uno de ellos me facilitaría eh, la localización de información adecuada de acuerdo a la estructura del trabajo de investigación que esté desarrollando. Los artículos de investigación, también llamados investigación original, me dan un informe completo de los datos de la investigación, del desarrollo de la investigación. En, la, en el formato, en la estructura, encuentro la introducción, puedo buscar la, la, los métodos, la metodología utilizada por, el, por él o los investigadores, Puedo analizar los resultados, ver las conclusiones, eh, puedo ver el análisis en general que se hizo sobre, sobre una temática en particular. Los artículos de revisión también son muy importantes porque les van a proporcionar un resumen amplio de la investigación sobre un cierto tema. Y una visión sobre el estado y perspectivas futuras en un campo científico específico. ¿verdad? Los artículos de revisión generalmente son escritos por especialistas, por líderes en una disciplina en particular. Son muy leídos por los otros investigadores para eh, irse acercando a ese panorama general sobre el, el, el rumbo que lleva la investigación en una temática en particular. Son muy citados también y algo muy interesante es que los artículos de revisión me ofrecen una gran cantidad de referencias o bibliografía, depende del estilo que esté utilizando. En, en un documento dentro del de sitio web de Springer por, para América Latina, y es, es una guía para autores, en la parte de, la, de los autores y editores, nos indican que, por ejemplo, mínimo 100 artículos primarios podría tener un artículo de revisión como mínimo. ¿verdad? Entonces, el, el, la exploración que hace ese, ese escritor, ese líder en esa temática en particular es bastante amplia. Son muy, muy, muy consultados, por lo tanto, los artículos de revisión y nos permiten acercarnos a una temática en particular y ahí tener una idea general de cómo se ha investigado, qué enfoque se le ha dado a a la investigación en X o y temática en particular. Eh, el otro tipo de material que eh, podríamos eh, hacer alusión son las patentes. También eh, ese es otro tipo de material en donde eh, me ofrece, es un título de propiedad sobre una invención registrada. Ese es otro tipo de material o de documentación que podría obtener en una base de datos, también los eh, hay diccionarios y enciclopedias eh, especializados. Hay bases de datos donde me ofrece acceso a enciclopedias temáticas, ¿verdad? Un, un, un diccionario que me ofrece una conceptualización específica, una enciclopedia, pues me ofrece una visión más general sobre una ciencia, sobre una termino, terminología específica de una disciplina en particular, y la información de esas entradas en las enciclopedias son mucho más amplias pues como todos lo sabemos, en comparación con la conceptualización o la terminología que puedo encontrar en un diccionario. Y finalmente, dentro de estas, eh, conocer esta tipología en cuanto a fuentes, tengo publicaciones periódicas, tengo revistas, por ejemplo, podríamos llamarle revistas a, ese, a, a, a diferentes tipos de publicaciones periódicas, pero hay unas que son revistas científicas y otras que les llamamos magazines. La revista científica me permite conocer qué se está publicando sobre un determinado tema, qué aspecto concreto de una disciplina se está trabajando o está trabajando un autor en particular, puedo buscar bibliografía también. En definitiva nos permite eh, o le permite digamos, a la comunidad científica, conocer avances realizados en, eh, en un momento determinado en una determinada ciencia o disciplina. Eso es importante de tener presente. Eh, quisiera compartirles que un poco de esta conceptualización de lo que es revista científica lo podemos encontrar en un material escrito por Martín González y Toro Pascua en 2018 en eh, un documento publicado en ese año, página 41. En contraposición, un magazine, en términos generales, eh, se le llama magazine aquella publicación periódica que me ofrece artículos de carácter general o informativo o de divulgación de la ciencia. Siempre es, eh, podríamos obtener artículos eh, de calidad dentro de un magazine, pero la profundidad y la información en términos eh, de amplitud que me va a ofrecer un artículo que extraigo de una publicación eh, como el, eh, el, la que vemos en pantalla, Popular Science o, o Science también, es mucho eh, menos extensa y en menos profundidad que lo que voy a obtener de una revista científica que voy a generalmente son artículos de investigación o artículos de revisión que llevan una mayor profundidad. Otras do, dos características eh, para ya concluir con este tema en cuanto a revistas científicas que son importantes es que una revista científica puede ofrecernos también lo que es el factor de impacto. Eh, cuando, cuando tiene factor de impacto, lo que me está diciendo es que, lo que se, los artículos que se publican en esa revista en particular tienen, eh, son altamente citados dentro de la comunidad científica que alberga esa, esa área temática. Y también es importante eh, conocer que los eh, la revista científica generalmente tiene un conjunto de expertos eh, o evaluadores eh, que hacen todo un proceso de verificación de la calidad y la consistencia de lo que se va a publicar en esa revista en particular. Voy ahora a compartir eh, una información que vamos a encontrar en una base de datos en particular. Voy a... Ingresar, como eh, lo hemos hecho en las sesiones anteriores, a la página, al sitio web del Sistema de Bibliotecas. Igual, para los que nos acompañan y tal vez no son parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Costa Rica o no conocen la, el sitio web, les recuerdo, es sibdi.ucr.ac.cr. Esa es nuestra dirección. Y en el enlace, bases de datos, bases de datos suscritas, ahí. Vamos a ingresar y trabajar. Voy a trabajar para el ejercicio eh, que nos ocupa en este momento con la plataforma de EBSCO. En la plataforma de EBSCO voy a encontrar diferentes bases de datos. Eh, unas son multidisciplinarias como Academic Search Ultimate, otras son especializadas en arte y arquitectura, en negocios. Voy a ingresar a la primera. En la primera base de datos eh, me va a pedir que me registre con nuestra cuenta institucional. Y una vez que ingresamos, entonces, si es la primera vez que abordo este recurso de información, no, no conozco nada de ella. Entonces, ¿qué les, ¿qué les compartimos al inicio? Debo explorar un poquito para poder ubicar eh, qué me ofrece la base de datos. Les puedo contar... Verá que acá en este enlace, bases de datos, si yo me posiciono eh, sobre esta hojita amarilla, ahí me va a dar el detalle de qué contiene, qué es esta base de datos, qué contiene y otros detalles más. Entonces, perfecto, ya, ya tengo una mayor este, cercanía a lo que puedo obtener en ella. Y... Ya propiamente dentro de lo que es la plataforma, en, si bajamos un poquito, podemos explorar el tipo de documento, ahí navegamos, me encuentro artículos y otro tipo de materiales más y en tipo de publicación, artículos, eh, eh, revistas científicas y otro tipo de materiales. Esa exploración inicial entonces me permite eh, acercarme ya tengo un panorama de las temáticas que ofrece, los tipos de documentos, los tipos de publicaciones. Hay otra base de datos que quisiera, eh, a la que quisiera ingresar porque eh, quería eh, mostrarles que esa exploración inicial nos abre un panorama eh, mayor de lo que puedo obtener. Entonces, es importante. Por ejemplo, en esta que es de negocios, si yo voy acá, me encuentro que me ofrece perfiles de la empresa, perfiles de empresas. Entonces, eh, ahí descubro por exploración hacia la base de datos que, me, que voy a encontrar información única dentro de este recurso de información, que si no lo hubiera explorado me estaría perdiendo de algo. Si soy eh, parte de la Facultad de Ciencias Económicas, esta información enriquecería mucho un tipo de investigación que esté realizando, que me ofrece imágenes, eh, videos de negocios, ¿verdad? todo eso producto de el, el, la exploración inicial que hice. Finalmente, voy a ingresar a una eh, base más, que de momento, pues, eh, estamos haciéndolo con, eh, porque conocemos, ¿verdad? Esa. Eh, Conocemos esos, esos nombres de, de bases de datos y me encuentro esta que se llama Digitalia Films. Vean qué interesante. Explorando incluso ese listado, me encuentro que hay una base de datos de, de, de, que me ofrece acceso a películas de acción, aventura, drama, documentales. Podemos ingresar. A la base de datos y cuando ingreso a la base de datos también no debo perder la perspectiva que aunque ya sé que es específica, que no voy a encontrar pues otro tipo de material, sino este que ya me indicaron, pero igual puedo explorarlo, puedo ingresar, puedo ver que hay films, que hay documentales, colecciones, puedo ingresar a países y que en países de pronto me encuentro a Costa Rica y que en Costa Rica podría ver una película. ¿Verdad? Ahí puedo este, ejecutar la película y podríamos disfrutar de Caribe eh, en una noche de estas. Esta, esta opción, vamos a permitir ahí que corra un poquito. Entonces, esta opción puede verse desde, desde, varias, eh, desde varias perspectivas. Puedo ser estudiante o, o docente del área de las artes, ¿vale? y puede servirme de análisis de, de, de la película como tal, o bien para diversión y esparcimiento, ¿verdad? Entonces, eh, es importante eh, tener clarísimo eh, este, este aspecto, ya que a través de las bases de datos, pues yo puedo... Eh, encontrar diferentes tipos eh, de materiales que me van a ayudar en una eh, de una u otra forma en los eh, trabajos de investigación que desarrolle qué interesante información patricia la que nos brinda Muchas gracias. Y bien, bueno, luego de conocer los diferentes tipos de documentos y haber mostrado precisamente cómo ubicar el tipo de publicaciones que nos ofrecen las bases de datos que nos mostró Patricia y también las temáticas, pues vamos a compartirles entonces ahora cómo busco en una base de datos. Y bueno, vamos a también hacer la demostración en este caso para visualizar una base de datos. En este caso, vamos a hacer la búsqueda en esta base de datos ProQuest, One Academic, y esta plataforma, bueno, tiene, trata diferentes temas, ¿verdad? Sobre negocios, salud, medicina, etc. Es multidisciplinaria. Acá podemos visualizar entonces que esta base de datos, como todas, ¿verdad? O la mayoría de ellas, nos muestra eh, algunas opciones de búsqueda. ¿verdad? Básicamente, la mayoría de las bases de datos nos ofrecen dos opciones de búsqueda, que es la búsqueda básica y la búsqueda avanzada. Entonces, bueno, ¿cómo utilizo cada una de ellas? Básicamente, la búsqueda, la búsqueda básica, ¿verdad? Es eh, un tipo de búsqueda donde se digita en esta caja de diálogo la información o las palabras claves que deseo buscar en este sistema. Y entonces, sí, podemos digitar por acá el término, en este caso y ella, el sistema va a ubicar la palabra y me ofrece otras opciones, ¿verdad?, que puedo elegir, si es que me sirven, ¿verdad? Y este, en este momento no estoy efectuando ningún paso más, simplemente pongo la palabra o palabras y vamos a visualizar que eh, sencillamente el sistema va a recuperar gran cantidad de documentos precisamente porque estoy usando una búsqueda donde el sistema va a buscar en todas las palabras del artículo, va a buscar en el autor, va a buscar en el título, va a buscar en, en el texto del documento la información. Entonces, obtengo gran cantidad de resultados en este momento, 448 mil y más, ¿verdad? Y si yo quisiera eh, filtrar o hacer una búsqueda más experta, podría usar entonces, que es la recomendada por nosotros, la búsqueda avanzada. ¿Por qué? Porque la búsqueda avanzada me va a permitir eh, utilizar varios campos de búsqueda, varios, varias cajas de diálogo donde yo puedo digitar los términos a, para realizar mi investigación, entonces, acá vamos a poner el mismo tema que es sobre economía circular, ¿verdad? Este término eh, se trata sobre, eh, es un sistema de de, eh, económico destinado a eliminar el desperdicio y el uso continuo de recursos, ¿verdad? Entonces vamos a buscar bajo este término y acá del lado derecho de la plataforma se me presentan varias opciones, en los campos. Entonces, yo puedo establecer acá un, eh, un parámetro, ¿verdad? De que el sistema de la base de datos me ubique en un campo específico, ya sea en el campo autor, en el campo resumen, en el título de la publicación, en el título del documento o en las materias, que más adelante las vamos a ver. Entonces, voy a elegir el campo resumen. Es decir, el sistema va a buscar esta palabra o esta frase en el campo resumen de los documentos. Además, Puedo también, en la búsqueda avanzada, elegir, por ejemplo, en este caso de esta plataforma, hay que tener cuidado, como dice Patricia, que eh, explorar la base de datos y qué es lo que me está ofreciendo el recurso. Entonces, vamos a limitar a textos completos. Es decir, yo quiero obtener textos completos. Si estuviera buscando, por ejemplo, artículos... Puedo decirle que, eh, a indicarle a la base de datos y marcar esta opción para recuperar material evaluado por expertos, como decía Patricia, que son documentos científicos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a establecer una búsqueda que me, eh, me recupere en años, la cantidad de años y voy a limitarlo a únicamente tres años, muy corto tiempo, los últimos tres años de investigación, pero en el tipo de documento, en este caso, Marcamos la opción de tesis te, eh, doctorales y tesinas. Eso es lo que yo quiero investigar. Entonces, esta palabra o esta frase, los últimos tres años de investigación en tesis doctorales y tesinas. Entonces, de esta forma voy a limitar mi búsqueda. Obtenemos los resultados y vamos a observar que obtuvimos 58. Ya no son miles. Y esto entonces me va a permitir trabajar con estos 58 resultados que muy probablemente sean muy específicos de la temática que me interesa. La base de datos va a ordenar los documentos, en este caso, de, eh, en forma de a relevancia. verdad Entonces eh, vamos a visualizar los documentos y podría eh, indicarle a la base de datos bueno, ¿cuál, cuál documento deseo abrir, ¿verdad? Buscar, pero lo importante acá es que eh, al, al acomodarlos de forma de relevancia, el, el sistema me va a, a detectar las palabras o la estrategia de búsqueda planteada de forma, eh, de, de, en primera línea. Es decir, los primeros resultados que voy a obtener son donde más se repite la frase o palabra ubicada. Entonces, eso es muy importante a la hora de investigar para tomar en cuenta. Ahora, otra... Eh, otra posibilidad de, de tipo de búsqueda que podríamos ejecutar es eh, en un campo, un campo eh, específico dentro de estos que me ofrecen las bases de datos. ¿Qué sería el campo de materia? Eh, el campo de materia es aquel que está compuesto por un lenguaje controlado. El lenguaje y el uso del lenguaje controlado me va a permitir relacionar un término con un concepto. Por lo tanto, ese término deberá ayudar a localizar un, un tipo específico de información. Esto es importante de, de tal vez tenerlo eh, presente cuando hacemos eh, búsquedas porque podría ocurrir que de pronto eh, necesito información sobre una temática en particular y no le llego a la información que requiero. El campo de búsqueda, el campo de, de, de materia, al ser un campo especializado y me direcciona sobre, sobre aquellos documentos que hayan sido ordenados o organizados bajo esa, bajo esa terminología controlada o lenguaje controlado, como se llama técnicamente, eso me va a permitir extraer o intentar extraer del recurso de información todo lo que esté eh, alrededor de, de, del término específico que utilice. Este sistema, por lo tanto, facilita el proceso de búsqueda y centra conce conceptualmente el tema mediante la eliminación de algo que habíamos mencionado en, eh, nuestra, en una de nuestras sesiones anteriores, que es el ruido documental. Vimos ahora que senia obtuvo 58 resultados. Esos 58 resultados... Aplicándole filtros y otros detalles más, posiblemente son más eh, están más direccionados hacia lo que realmente el usuario o la persona Seni en este caso requería para obtener la información y eh, cumplir con el proceso de, de, de búsqueda de información en ese momento sobre sobre eso en particular. Bien, vamos entonces a ingresar. A las eh, bases de datos para trabajar dentro de la plataforma de EPSCO. Vamos a trabajar dentro de la plataforma de EPSCO. Y ahí vamos a ingresar a la base de datos eh, Business Source Ultimate. En esta base de datos tenemos el campo de búsqueda que les venía mencionando, que es el de términos temáticos. Ese es el. Ese es un campo eh, que deberíamos de, uh, de utilizar sobre todo para, como les decía, direccionar mi, mi búsqueda y eh, como encapsularla sobre una terminología que utilizó técnicamente la base de datos para introducir dentro de ella una, una, eh, todos, los, todos los documentos relacionados con esa temática que estoy tratando de alcanzar. Tenemos acá esta palabra eh, tesauro. Los tesauros eh, manejan ese lenguaje controlado y me ofrecen un mayor nivel de, de control temático, como que me ayudan a desglosar sobre una temática en particular cada uno de los términos que me van a, a, a ayudar a encontrar aquella información y aquellos documentos que requiero. Vamos a trabajar con gestión de la cadena de suministro. Vamos a, a ponerlo acá en la caja de búsqueda. Puedo usar cualquiera de estas tres opciones. Vamos a entrar a utilizar el primero para el ejercicio. Y acá lo que estoy es tratando de encontrar dentro del tesauro de, de negocios si la terminología es utilizada, si es la más adecuada. Me dice que sí, que sí está este, esa terminología que estoy eh, tratando de, de ubicar y unos detalles que pueden utilizar, que les pueden servir. Primero me, dice, me da eh, la información o la nota de alcance. En la nota de alcance, ahí me indica que eh, bajo esta terminología se ingresan los trabajos para la supervisión, análisis y control de todos los aspectos relacionados con Fabricación, venta de, venta de productos y otros más. Entonces ahí lo que está eh, el tesauro indicándome es bajo esta terminología que usted está queriendo utilizar, va a encontrar documentos de los miles que tiene este, la base de datos bajo esta temática están encapsulados, digámoslo de esa forma, bajo esa temática en particular. Entonces, podría ayudarme a llegar más fácilmente a lo que requiero. Y otros aspectos importantes, me da términos generales, eh, específicos o relacionados. Muchas veces esta terminología nos ha ayudado y le ha ayudado a los estudiantes que, que, que atendemos en las bibliotecas, en las áreas de referencia, a encontrar otros términos que puedo utilizar en mis estrategias de búsqueda. Bien, una vez establecido eh, el término, vamos a ejecutar la búsqueda en búsqueda avanzada en el campo que les mostré hace un momento. Vamos a ejecutarla para mostrarles los, eh, los resultados. Como les decía... Eh, me corresponde mostrarles otro tipo de documento muy interesante que son los llamados los estudios de caso. Los estudios de caso eh, es una metodología aplicable principalmente en el análisis de fenómenos sociales y también educativos. Y eh, leyendo algunos autores también dicen que se puede aplicar perfectamente a otras áreas del conocimiento. Entonces, lo que vemos en pantalla es una definición del de autor Stake en su libro Investigación con Estudios de Caso, de Ediciones Morata, en el año 2013. Y en su página 11, este autor indica que de un estudio de casos se espera que abarque la complejidad de un caso particular. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Y también tenemos otra definición de otro autor, que es más bien una autora, Bell, ¿verdad? Esta, eh, esta definición de, eh, está ubicada en el libro Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: Guía para investigadores en Educación y Ciencias Sociales. Es publicado en su segunda edición del año 2005 y esta autora indica que el estudio de casos no es una simple descripción de un evento o situación específica, sino que como en toda investigación se recogen pruebas sistemáticamente, se estudia la relación entre variables y se planifica metódicamente la indagación. Entonces podemos decir que un estudio de caso es una técnica de investigación que puede ser aplicado en cualquier área del conocimiento y este tipo de documentos investiga una empresa algunas veces una persona o también una situación en particular. Vamos a entonces a compartirles información eh, ya en una base de datos que contiene estudios de caso. Precisamente vamos a ejecutar una búsqueda en la base de datos Emerald, que es una base de datos que contiene estudios de caso. Entonces compartimos la información por acá y podemos ubicar que Emerald bueno, es una plataforma que contiene artículos de revista texto completo y otro tipo de materiales, entre ellos en esta otra plataforma Estudios de Casos Reales. Y entonces vamos a ingresar en esta plataforma. Bien, tenemos entonces por acá la cantidad de recursos disponibles de Estudios de caso dentro de la colección de Emerald, toda la colección completa de Estudios de caso. Pero también podemos utilizar, como bien lo aprendimos al inicio de esta transmisión, eh, la, utilizar el, el, los sistemas de búsqueda, ¿verdad? Que me ofrecen las bases de datos. Podemos utilizar una búsqueda avanzada perfectamente para elaborar aquí estrategia, nuestra estrategia de búsqueda. Entonces, vamos a elegir en la búsqueda avanzada que quiero recuperar estudios de caso, precisamente, y digitamos la eh, materia. Bueno, en este caso, perdón, la temática. En este caso, quiero eh, sobre información sobre mercados emergentes y además quiero... Eh, bueno, puedo establecer un filtro de año perfectamente, pero en este caso vamos a seleccionar la opción de recuperar solamente a lo que tenemos acceso, lo que hay suscripción por el sistema de bibliotecas. Entonces, repito, la búsqueda la establecemos en la búsqueda avanzada, estudios de caso, en la temática y vamos a buscar para ver los resultados que vamos a obtener. Entonces, acá recuperamos, dice que más de mil resultados de nuestra estrategia de búsqueda y podemos elegir cualquiera de ellos que están a texto completo porque eh, seleccionamos precisamente la opción a la colección de lo que tenemos disponible y podemos elegir acá, bueno, el, verlo en HTML o ver el documento también en PDF, en formato PDF. Entonces vamos a abrir acá esta, este PDF, voy a abrirlo y obtengo aquí el el, el documento en formato PDF donde me va a indicar la información o el estudio de caso de la compañía MicroMax y muy interesante. A mí me parece muy interesante porque en, el, en este documento se conoce precisamente el caso de una compañía que es un fabricante de teléfonos inteligentes y una empresa electrónica eh, y, y de, de más bien... Ellos se dedicaron, eh, anteriormente se dedicaban a hacer una, a una compañía de tecnologías de información únicamente, pero ellos establecieron más bien ya en, esta, en este caso, se investiga, ¿verdad? En este documento se investiga eh, la, o se demuestra más bien lo, lo, lo que ellos iniciaron, un nuevo negocio, ¿verdad? Eh, de, los, de, los, de los mercados emergentes, más bien los teléfonos inteligentes. Y esto, eh, Puede ser un material muy útil para una persona que esté investigando precisamente esta temática. Bueno, es importante ahora, tal vez Patricia, a señalar algún otro tipo de, eh, de información, ¿verdad? En cuanto a lo que es eh, otra temática que usted nos va a presentar. Bien, eh, otro tipo de materiales que pudiéramos requerir en una investigación son eh, materiales o documentos en los cuales se trabaje el análisis de una obra de un autor. Puede ser eh, el enfoque teórico, el, una biografía, o, o el, más que todo el enfoque, el enfoque teórico eh, de un autor en particular. Vamos a trabajar con John Maynard Keynes, que es economista o fue economista eh, inglés. Nació en 1883, falleció en 1946 y es considerado por la comunidad científica internacional como uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Sobre él vamos a buscar en eh, alguna base de datos, vamos a trabajar en dos en particular para eh, demostrar el, el, el ejercicio. Por acá me está pidiendo, eh, permítame un momento, para que me habiliten la posibilidad de... Ok, perfecto. Vamos entonces ahora sí a ejecutar la búsqueda. Vamos a utilizar eh, Academic eh, Search Ultimate. Eh, vimos hace, hace un momento, hacia atrás, en la transmisión, la importancia de utilizar el campo de materia o de, de lenguaje controlado, términos temáticos. Acá, ese, ese campo, ese campo viene, viene siendo el más adecuado, si la base de datos me lo ofrece, para buscar información sobre eh, información o documentos en los cuales se trabaje a un autor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo busco tal vez en el, campo de ti, en el campo de autor, voy a abrir acá, en el campo de autor, ahí estaría trabajando, por supuesto, el, eh, documentos escritos por este autor. Vamos a ejecutar la búsqueda para que puedan observar los eh, resultados. Ejecutamos la búsqueda y de seguido... Los resultados que vamos a obtener en ellos eh, se va a destacar en la parte de materia, igual que lo vimos en el caso anterior para un tema, también nos sirve para ubicar dentro de una base de datos que me ofrezca este, este campo en particular, documentos en los cuales se analice el, el aporte teórico, en este caso eh, de John Maynard My Keynes, el aporte teórico al campo de la economía. Hay otra base de datos que vamos eh, a la que voy a ingresar porque quería mostrarles eh, dos caminos diferentes. Science Direct es una base de datos eh, especializada en ciencia, tecnología y es muy reconocida a nivel internacional. Vamos a ingresar a esta eh, base de datos. Y en la búsqueda avanzada vamos a observar que las opciones de búsqueda son diferentes a las que me ofrece la plataforma de EBSCO y tal vez la que me ofrece la plataforma de ProQuest. Pero tenemos que aprender a conocer, a conocer y, y, y a ver y a analizar cómo dentro de esta plataforma diferente podría tener acceso a información que requiero sobre este autor en particular. Acá vamos a, a utilizar eh, campos como muy específicos, el de título, el de resumen y palabras claves. Me buscaría en esos campos, ¿verdad? Entonces ejecuto la búsqueda y obtengo eh, algunos resultados que algunos de ellos, vean qué interesantes son eh, entradas en enciclopedias. Este tenemos acceso al texto completo, ahí seguramente hace un recuento eh, de, de la vida de, de, de este economista y aparte de eso sus aportes al área de la economía que son muy importantes y también tengo acceso a artículos de investigación como este lecciones olvidadas de tres economistas eh, publicado en cuadernos de economía en el 2013 y más hacia abajo podría encontrar eh, otro artículo otros artículos de investigación por acá hay otro eh, que se llama El mundo imaginario, tres cuartos de siglo atrás. Entonces es una forma diferente de llegarle a documentos en los cuales tenga acceso al análisis de la obra de un autor, que en algunos casos se llama críticas, verdad que es aquella eh, documentación en donde eh, me interesa obtener los diferentes puntos de vista acerca de los enfoques teóricos que haya, eh, pues, abordado un, un autor en particular como este que les acabo de comentar. Sí, Patricia, muchas gracias. Y también eh, hemos tenido la experiencia, bueno, en que este, nos han consultado mucho sobre lo que son las normas técnicas, Patricia, y es, eh, sobre todo en las, en las carreras de las ingenierías se solicitan mucho este tipo de material. Entonces, como podemos ver... Eh, la definición de normas técnicas, ¿verdad? que es una especificación técnica u otro documento accesible al público fundado en los resultados conjugados de la ciencia, tecnología y la experiencia y aprobada por un organismo con capacidades normativas. Esto lo indica López Carreño en su libro, um, permítanme compartirles, fuentes de información, guía básica y nueva clasificación del año 2017 en la página 124 entonces es decir las normas técnicas son documentos aprobados por organismos de normalización reconocidos en el ámbito nacional e internacional y sirven para establecer criterios técnicos y también de calidad de un producto o también de un proceso o un servicio y como vemos allí en pantalla también tenemos unos íconos de base de datos que suscribe el sistema de bibliotecas y está al, a la disposición de todos nuestros usuarios. Entonces, bueno, eh, AENORMAS, que es el primero que se nos muestra allí en ese icono, eh, son normas técnicas desarrolladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, por eh, sus siglas, y las temáticas que trata son medio ambiente, seguridad y salud, responsabilidad social, gestión de organizaciones y otras temáticas. También las normas ASTM mundialmente reconocidas es una base de datos desarrollada por la American Society for Testing Materials de que entre otros documentos contienen normas técnicas para materiales, productos, sistemas y servicios de diversos temas, tales como bioingeniería, computación, geociencias, ingeniería aeroespacial, ingeniería civil, también de ingeniería nuclear, fotónica y electroóptica, tecnologías de comunicación y redes, robótica y sistemas de control, entre otros también entre otros temas de, de normas. Las normas ASTU, estas normas son documentos técnicos de la Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales de Carreteras eh, y Transporte y por sus siglas en inglés se conoce así como normas ASTU y eh, es una colección que forma parte de la plataforma de ASTM. Incluye los cinco modos de transporte, a saber, aire, a carreteras, transporte público, ferrocarril y agua. Y, eh, como bien lo dije, bueno, en la plataforma de ASTM se encuentra disponible esta colección. También las normas IEEE, que por su parte corresponde a la normativa del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de los Estados Unidos, IEEE por sus siglas en inglés, y ofrece, entre otros documentos, normas técnicas a texto completo en diferentes áreas, entre ellas, la ingeniería eléctrica y electrónica, tecnología de la información y las comunicaciones, informática y computación, matemática, física y tecnologías. Entonces, voy a demostrarles, eh, vamos a ver, voy a demostrarles de estas bases de datos que les acabo de mencionar. Vamos a buscar en una de ellas, que es la IEEE. Entonces, vamos a colocar en la caja de búsqueda de las bases de datos y entonces podemos ubicar por acá la plataforma de la IEEE, que entre otras temáticas tiene pues las normas. ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Acá se nos presenta la pantalla de la búsqueda y bien, en este browse podemos elegir lo, a lo que tenemos acceso, en este caso, bueno, tenemos acceso a las conferencias, a los cursos, a los journals y magazines, y a las normas. Entonces, podemos ver desde acá la colección de normas, que es el tema que nos está ocupando en este momento. Entonces, podemos eh, seleccionar acá la las, las grandes colecciones, ¿verdad? También podemos seleccionar por número, por el, el número de la norma, ¿verdad? Podemos ubicarla de esta forma, o bien... Aquí podemos digitar el número de la norma o bien podemos buscarla por tema, ¿verdad? La podemos visualizar por tema. Entonces, eh, entre ellas, pues, las normas activas, las inactivas, etcétera. Entonces, también si utilizo la base de datos de forma general en una búsqueda avanzada o una búsqueda básica, puedo también eh, recuperar la información. Por ejemplo, si yo tengo una información muy específica, sí la puedo poner en una búsqueda básica, por ejemplo, y dar buscar para poder recuperar una norma en específico. Esta norma que estamos recuperando en este momento es la norma IEEE, ¿verdad? Y nos eh, tenemos, acá, tenemos acá en pantalla que tenemos acceso al texto completo de esta norma. Y podemos abrir pues, el PDF, descargarlo, guardarlo o bien uh, imprimirlo. Bien. Acá, bueno, aquí les quería explicar un momento, porque aparece, es la misma norma, pero esta indica eh, red line. esas palabras, lo que me están indicando, es que esta norma específica, lo que me muestra es que si yo la eh, descargo, que vamos a abrirla en este momento en PDF, es la misma normativa, solo que eh, trae los cambios de la versión anterior, entonces, me marca en rojo, con una línea en rojo, las, la, ya la parte este, antigua, digamos, de la norma. Entonces, ya cuando la norma eh, antigua ya no está disponible, ¿verdad? Está inactiva, entonces ya esta norma desaparece de la colección. Pero bueno, es importante saber que eh, por un tiempo se va, que cuenta con esta norma eh, en, disponible en la base de datos. Entonces, esto es interesante, me parece, para compartir con todos ustedes. Y ahora, Patricia, usted podría indicarnos, bueno, cuál es el otro tipo de documento que nos va a compartir ahora. Sí, claro, con mucho gusto, Senia. Eh, otro tipo de material que podríamos requerir es uno muy especializado, ¿verdad? Que a veces es difícil de ubicar eh, a nivel de bases de datos, pero que eh, teniendo tal vez como la terminología, eh, a través de la cual se aborda en las bases de datos, puede resultar más fácil de ubicar. Me estoy refiriendo a las actas de congresos o actas de conferencias. En las actas de congresos, lo que voy a poder encontrar son trabajos presentados en congresos o eventos científicos. Las actas de conferencias en algunas bases de datos, y vamos a ver una en particular, las encontramos bajo la terminología Conference Proceedings, ¿verdad? que contienen, como ya les indiqué, los papers o artículos presentados previamente en una conferencia que se publican como resúmenes o artículos completos en ese tipo de fuentes. Entonces, información especializada, eh, direccionada sobre, que, que se extrae sobre una actividad en particular que se desarrolla en el área de del, de diferentes campos eh, científicos. Las conferencias como tal ¿verdad? juegan un papel muy importante en la comunicación dentro del de el área académica, ya que brindan a los diferentes científicos que participan en ellas la oportunidad de presentar y discutir los resultados de, de sus investigaciones, resultados preliminares de sus investigaciones, y esto es esto dentro del área de la ciencia, el diferentes campos científicos es muy importante y muy valioso porque ayuda a corregir, a mejorar y ampliar investigación. Además, las conferencias permiten a los científicos mantenerse al tanto de las tendencias de investigaciones actuales en el campo propio en el cual ellos están trabajando y conocer los desarrollos de vanguardia en su especialidad. Este, este tipo de análisis interesante, eh, se los iba a recomendar, eh, lo podemos encontrar en un artículo eh, eh, bien este, interesante y que podemos recuperar dentro de la base de, de datos Science Direct que hace, que hace un momento eh, utilizamos para uno de nuestros ejercicios. Es un artículo eh, que trata de... Eh, la contraposición entre lo que es artículo y versus artículos en actas, ¿verdad? Es un análisis de qué tipo de contenido tienen y otros detalles más, escrito por González Albo y Bordons eh, en el 2011. Pero es un artículo interesante que si ustedes tienen gusto de consultar está en la base de datos eh, la versión final en Science Direct. Para eh, hacer una demostración de esto que les eh, comento, voy a ingresar de nuevo a alguna de nuestras eh, bases de datos. Vamos a entrar por acá y vamos a ingresar a una base de datos que se llama SpringerLink. Vamos a digitar el nombre en nuestra caja de búsqueda y voy a ejecutar varios pasos que les hemos venido recordando a lo largo de la sesión primero ingreso no conozco nada la base de datos entonces verifico disciplinas verifico tipos de materiales y también en la parte superior en esta queda muy evidenciado esas, esos tipos de fuentes, de, de, de, de, de materiales que me ofrece como tal la base de datos. Entre ellos tenemos los, los proceedings. Cuando ingreso, voy a gestionar para obtener únicamente el resultado de lo que tenemos acceso. Y solo en esta base de datos, en Springer Link, si quisiera esta, este tipo de material de, de actas de congresos o de actas de conferencias, tengo acceso a más de 13.000 resultados de Conference Proceedings, como se llama en esta base de datos en particular. Puedo explorar las disciplinas, aquí puedo ver más resultados, las subdisciplinas, los idiomas, todo eso lo puedo ir analizando. Asumamos que en este momento requiero sobre una temática una temática en particular que bien podría ser gestión de operaciones. Una vez que establezco que ese tipo de material sí si lo encuentro en esta base de datos, y es eso lo que requiero, podría eh, llegarle a la información desde alguna de las cajas eh, de diálogo que me ofrece la base de datos como tal. Vamos a eh, digitar gestión de operaciones en el campo de frase exacta. Ejecutamos la búsqueda. Le indicamos que nos despliegue el texto a lo que tenemos acceso en texto completo. Y acá se me van a, eh, a desplegar todos los tipos de contenido que la base me ofrece. Y entre ellos, verifico Conference Proceedings, tengo 100 resultados, ingreso. Y ahí podría comenzar a explorar, ¿verdad?, los diferentes títulos de los libros que contienen ese tipo de documentación. Voy a ingresar a este, Ingeniería Industrial y Gestión de Operaciones, que eh, nos pareció interesante demostrar. Corresponde a eh, lo desarrollado en la Conferencia Internacional de Ingeniería Industrial y Gestión de Operaciones, desarrollada en Lisboa, Portugal, 18 al 20 de julio 2018. Si quisiera ver más el contenido de este proceeding, ingreso acá y leo un poco. Acá me encuentro temáticas, ¿verdad? Temáticas eh, que voy a, a, a, poder, a las cuales voy a poder tener acceso en, este, en estos eh, documentos, en estos papers, como, como lo llama la base de datos, eh, y las temáticas podrían ser lo de simulación, logística, sostenibilidad y otros más, y por acá, ¿verdad? Me indica que fueron escritos por eh, especialistas, por eh, científicos de renombre, ¿verdad? Eh, a nivel internacional, a nivel mundial. Ya si quisiera ver cada uno de, de los papers, entonces ingreso a la tabla de contenido y ahí puedo ir explorando cada uno de ellos y puedo encontrar, eh, pues, información valiosísima, muy reciente. Eh, de calidad presentada en esa actividad en particular. Y acá, por supuesto, que tengo el acceso en cada uno de ellos al texto completo. Un clic, des descargo el PDF y podría eh, pues ya tener el texto completo de este material. Entonces, ese era otro tipo de material que podríamos ubicar en una base de datos. Es cuestión de ir explorando los tipos de contenido eh, que me ofrecen las bases de datos. Es correcto, Patricia. Y también considero importante comentarles que si se requiere eh, localizar un título específico de revista para buscar un tema en particular, por ejemplo, y yo, no se conoce en cuál plataforma de base de datos se encuentra disponible ese recurso, entonces podemos utilizar una plataforma o un recurso que se llama Full Text Finder. Entonces, me permito compartirles esta información porque me parece muy importante ya para finalizar eh, esta, esta información para, eh, para todos ustedes. Entonces, bien, permitir compartirles esta información precisamente. Un momento, por favor. Y acá en el sitio web, ¿verdad? siempre ubicando en nuestro sitio web, sí. y podemos ubicar acá en las herramientas en las herramientas Full Text Finder A2C. Entonces, acá sencillamente damos clic y vamos a tener en pantalla una caja de diálogo donde puedo digitar el título de la publicación, el título de la revista. No, no olvidemos, ¿verdad? Que no sabemos, vamos a partir del hecho de que no sabemos dónde está ubicado, en cuál, en cuál eh, base de datos, en cuál recurso está disponible ese, esa revista. Entonces, vamos a digitar acá una revista de contabilidad, vamos a buscar en esta plataforma y ella va a recuperar información de todos los títulos que ubica, ¿verdad? Es importante, de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy en esta sesión, ubicar, por ejemplo, bueno, aquí me, la herramienta me arroja resultados de las materias, por ejemplo, ¿verdad? Y también me dice, en este caso lo indica como tipo de recurso, pero se refiere a tipo de documento. Entonces dice que tenemos 24 libros y 9 journals, 9 revistas. Entonces, para asegurarnos de que vamos a recuperar precisamente títulos de revista, vamos a seleccionar la opción de journals. Y entonces tenemos acá en pantalla los nueve resultados para los cuales podemos revisar. Eso quiere decir que la, la palabra que le pusimos eh, o que digitamos en la estrategia, ¿verdad?, de, del título de la revista, pero me va a recuperar que esta palabra está presente en todos estos títulos. Entonces vamos a elegir la primera y acá puedo precisamente dar clic en este más y poder recuperar en la plataforma de mi interés. Vamos a accesar Wiley para que me dirija a su plataforma y acá está la la portada de la revista, ¿verdad? La información de la revista, puedo ir a la información este, principal de la, de la página principal de la revista, puedo navegar también sobre la revista, obtener información de contacto, etcétera. Puedo también uh, ver quiénes contribuyen en esta revista, poner, poder contactarlos también, si me interesa es publicar un artículo con ellos y también puedo eh, eh, dar clic acá en el mouse para poder visualizar los, los, los documentos, ¿verdad? Los, el, el, el número actual o todos los números, ¿verdad? Si visualizo todos los números, o bien puedo desde acá navegar en los diferentes volúmenes y números de la publicación, ¿verdad? Entonces, acá vemos que tenemos acceso desde el 2002 a la actualidad, bueno, el 2020, ¿verdad? Que es el volumen que aparece de primero. Entonces... Esta es una forma de navegar en esta revista. La otra forma es poder colocar en la caja de diálogo un tema. Entonces, si estamos interesados en ubicar un tema dentro, eso sí, no estamos navegando en Wiley directamente, en la, en la plataforma de Wiley, sino acá le estamos indicando que es dentro de esta revista, ¿verdad? Hay que tener cuidado si estamos buscando directamente solamente dentro de la revista. Entonces, vamos a poner un tema por acá para poder recuperar la información sobre eh, el tema de interés puede ser de investigación contable. Entonces lo ponemos acá, obviamente en inglés, porque los, uh, los artículos en esta revista pues están en, en idioma inglés. Bueno, vamos a decir que creemos esta información. Y entonces me recupera los resultados. Bueno, no era este. Permítame un momentito. Dentro de esta revista. Ubicar este término, Accounting Research. Y obtenemos entonces los resultados de los artículos dentro de esta publicación. Estos serían los artículos y bueno, tenemos acceso completo a ellos y podemos descargarlos. Entonces, esta es la forma, Patricia, que tenemos para eh, utilizar... Eh, este, este, esta herramienta de Full Text Finder y poder localizar, repito, un, un título de revista de mi interés, ¿verdad? de un tipo de material. Y bien, bueno, de esta forma damos por finalizada esta temática que nos ha tomado hoy, ¿verdad? Dos de tips para eh, buscar materiales específicos. Bueno, muchas gracias, Eli. Eh, ahora vamos a... Eh observar las preguntas o consultar las preguntas eh, que nos eh, hace la audiencia. Tenemos una que nos eh, consulta Irving acerca de una base de datos en donde pueda obtener acceso a diccionarios, glosarios, en un área en particular. Bueno, ahí le podríamos eh, mencionar eh, de momento eh, Podrían ser dos bases de datos en, en español, bueno, en, en una base de datos en español y otra en, en otros idiomas, pero son dos las que en este momento podría sugerirle. Una es el libro y otra es una base de datos eh, cuyo nombre es Credo. Ya en esas podría explorar eh, acerca para, la, para poder consultar lo que son diccionarios y este tipo de materiales que nos está eh, consultando. Por supuesto que podríamos explorar en algunas otras eh, bases de datos, pero de momento eh, podría eh, indicarle esas dos bases de datos. Eh, Le cedo la palabra a Senia por si ella eh, quisiera compartirle alguna otra base de datos en donde Irving pudiera conseguir eh, localizar en la documentación que nos está eh, consultando. Sí, en credo. y bueno, pienso que también en, en el libro sí podría encontrar información, claro que sí, específicamente, y este Irving, igual lo invito, si tiene alguna duda, alguna consulta adicional, puede también contactarnos, ahora Patricia nos va a poner en pantalla, este, allí pues la información para que pueda contactarnos y estar, a poder responderle más propiamente, de verdad, en el caso, y ayudarle también en su estrategia de búsqueda a usted y a todas las personas que nos están acompañando esta, esta tarde. Eh, les recuerdo, nuestras direcciones son eh, en la página web sibdi.ucr.ac.cr, en Facebook nos encuentran como sibdi y en Instagram como ucr Gracias, Patricia. Y bueno, agradecemos, no nos queda más que agradecer de verdad a todas las personas que se conectaron hoy y recuerden que pueden compartir esta publicación para que llegue a más personas, a más estudiantes, docentes y público en general. Que pasen una muy linda tarde. De mi parte les agradezco, eh, como en las sesiones anteriores, su compañía. El poder compartir con ustedes eh, esta información es de mucho valor para eh, la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica. Les deseamos una feliz tarde noche, ya casi más bien, y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Que tengan muy buenas tardes.